Buenos días, último día en Santa Cruz de Tenerife ya toca dejar esta, esta hermosa casita que para mí el, el dato ha sido excelente. Y hoy vamos a hablar de un tema, te voy a compartir. Algo que para mí es súper importante y que a mí me pasaba sobre todo al principio cuando quería emprender, ¿no? Cuando quería ese cambio en mi vida, quería, quería emprender. Y, y recuerdo que me ponía pues con un montón de cosas y me entraba la pereza. Constantemente me distraía. Tenía el, el síndrome del objeto brillante, que constantemente tenía mi foco en, en diferentes cosas y, y ahora salía estos días qué, qué chulo esto. Y ahora, venga, hay que crear contenido en formato Reels y ahora tienes que publicar. Y al final me daba cuenta de que tenía un montón de ideas, un montón de cosas y no tenía una clara no sabía cómo empezar entonces hoy pues te voy a comentar o, o básicamente el episodio del podcast va sobre esto no sobre cómo combatir la pereza y cómo yo lo he hecho porque no es un proceso fácil sí que es cierto que te voy a compartir estrategias que yo a día de hoy utilizo y que te van a encantar pero sobre todo y, y lo primero de todo esto voy a ir por aquí está muy chulo este sitio lo primero de todo esto y lo, lo primero que quiero que, que entiendas es cuál es el motivo cuál es el motivo por el que tienes pereza porque cuando yo estoy bailando, cuando yo estoy escuchando música, yo no tengo pereza. No me cuesta hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente me gusta, porque realmente me apasiona. El problema está en cuando haces algo que no te apasiona, cuando haces algo que no te gusta. Hay un ejemplo que yo siempre pongo y que me gusta mucho, ¿no? Y es si te subes a la lona de boxeo, te pones las vendas, te pones los guantes y te pones a pelear contra Mike Tyson, al primer puñetazo que te dé y te tumbe al suelo, mucho te tiene que gustar el boxeo para que te levantes y le sigas plantando cara. Y lo mismo pasa aquí. Con tu negocio A la mínima que las cosas no salgan como esperas A la mínima que se tuerza algo Si no te gusta lo que haces Estás jodido, jodida Lo vas a dejar Por eso es tan importante El que te apasione lo que hagas Y para mí una de las mejores formas de conseguir esto Es a través de los infoproductos Porque qué mejor que, que tú Que el conocimiento que tienes Que el conocimiento que te gusta Puedas venderlo Y puedas crear un negocio online De eso que tú amas De eso que tú quieres Ahora pasaremos a, a revelarte Bueno, te contaré estrategias ¿no? Que yo utilizo O cómo lo gestiono cómo gestiono mi día Para estar súper enfocado Y... y y poder evitar la pereza. Me sigues desde hace tiempo, sabrás es que comparto muchos informes mensuales de pues, cuánto es lo que gasto, cuánto es el tiempo que invierto, y la verdad es que yo no invierto mucho en mi negocio. A nivel de tiempo, más o menos la media viene a ser como unas 5 horas al día, nada que ver con lo... Cuando trabajaba igual en el lavadero de coches, que invirtía 12 al día y ganaba 800 euros al mes. Pero para mí, y lo bonito de todo esto, es que esas 4 o 5 horas son súper productivas. Y te voy a explicar por qué, pero sobre todo quiero que entiendas este primer concepto, ¿no? Que debes tener claro que aquello que hagas te apasiona y cuál es tu para qué. Es decir, Para qué haces lo que haces. Normalmente empieza a ser una causa pequeña que poco a poco son como las muñecas rusas se van haciendo mucho más grandes. ¿Por qué estoy grabando este vídeo? ¿Para qué estoy grabando este vídeo? Pues para subirlo al episodio del podcast. ¿Y para qué quiero subir el episodio del podcast? Para que esas personas me escuchen y se interesen por la incubadora de lanzamiento. ¿Y para qué quiero que se interesen por la incubadora de lanzamiento? Para que accedan a la formación. ¿Y para qué quiero que accedan a la formación? Pues quiero que accedan a la formación para que de una vez por todas acabemos con la educación obsoleta tradicional que existe y que personas puedan ser felices. Y ese es el fin último. Y todo empieza por esto: por un simple vídeo Pero no me cuesta grabar esto aunque me vean 2, 3, 4, 5 personas, me da igual, porque mi para qué es mucho más grande Cuando empecé con todo esto de, la, de las redes sociales, igual me veían, no sé, los vídeos, 100 personas, 90 personas En mis etapas más, más altas, 100 personas me veían los vídeos Y el 60% de ellas eran personas que yo conocía, pues no sé, mis, mis compañeros igual de clase, mi familia, mis amigos Pero me daba igual, porque un día empecé subiendo vídeos donde nadie los veía Porque un día empecé a emprender y nadie me apoyaba Pero mi qué era mucho más grande Yo quería ser libre, quería poder, no sé, poder estar aquí, poder viajar yo quería eso y como era tan grande me daba igual lo que opinas el resto entonces primero de todo la pereza viene cuando haces algo que no te motiva cuando haces algo que no te apasiona. Y el segundo y estrategias así que, que, que yo te recomiendo ya para pues, a nivel más práctico punto número uno, trata de poner las tareas más difíciles, las tareas más complicadas, las tareas roca que yo llamo al principio del día ese o sería mi, mi primer consejo. Y el segundo es que trabajes por bloques de tiempo a mí me funciona mucho trabajar por bloques de tiempo ¿Qué es esto, dividirte el día en bloques de tiempo yo lo divido en 45 minutos, es una especie de técnica de, de pomodoro, 45 minutos con una sola tarea, súper enfocado 15 para relajarte, 45, 15 entonces cuando tienes ese, ese deadline, es decir cuando no estás simplemente trabajando por trabajar Sino que dices, joder, es que tengo 45 minutos Y tengo esta tarea que sacar Vas a muerte y te involucras al máximo Quiero hacer este episodio súper, súper cortito. Si te ha gustado, pues escríbeme por correo electrónico, déjame una review por aquí en, en Spotify, en, en Apple Podcast, incluso si me ves en YouTube, deja un comentario, un like, porque la verdad que se agradece muchísimo. De algún modo u otro me recuerda el, el, el por qué hago lo que hago, ¿no? Que, que al final para mí es súper bonito. Saber que estoy haciendo esto por mí y por el resto y, y el día de mañana, joder, pues me, me gustaría dejar huella y me gustaría que, que alguien dijese, hostias, es que soy más libre, vivo de lo que me apasiona gracias a Dan. Y para mí eso creo que no tiene precio. O sea, aunque antes del día que me vaya, una persona sea capaz de decir eso, gracias a Dani pude ser más libre, gracias a Dani cambié en mi vida, para mí es suficiente, así que bueno esto simplemente es un paso más de este, de este camino de esta meta y, y la verdad es que la camino con gusto, aunque a veces me salga y del camino y vuelvo otra vez y, y me recuerdo el por qué estoy aquí gracias chicos